Concha de tu madre. Dale, boludo, ¿viste? Tío, yo vine para esa parte y muero en una estupidez. Y acabo de saturar el micrófono. La gente se queja cuando un stream le cuesta un mes. Un mes, boludo. Un puto mes. O sea, un mes... Pa pa para un stream de un... es mucho, ¿viste? Es mucho. Hay gente que le dice, a la gente que le cuesta un mes pasar a extremes... ¡Uy, qué malo que sos! Yo mejor voy a ver a este que se lo pasa en, en días. Y yo paso... Se está tardándome años, boludo. Yo no Que vos te vas a, cual a, cual a cualquiera, cualquiera, cualquiera que te imagines. Ahora primero primer, chaval, que veas que se pasa Extreme Demons... ¿Vas o a ver que todo el mundo se los pasa más rápido que yo? ¡Todos! A estas alturas ya tendría que tener un 90 mínimo. Pues pasaron tres semanas de que empecé a jugar a este nivel. Agarrate cualquiera, el que quieras. El que quieras. Ni siquiera tiene que ser alguien que le dedique mucho tiempo al juego. Ni siquiera. ¿Agarrate cualquiera? Esto se lo hace ta Listo, ya está, ya me lo pasé. Todo lo que puedo hacer entre todo este tipo es un misil 51. Y me dicen bastante tiempo, Uy, yo me esperaba más, yo pensaba que vas a hacer más. Y sí boludo, estás acostumbrado a ver toda la gente que. que se lo pasa rápido. Normal, normal que pensé que yo también me lo voy a hacer rápido. Pero no, flaco. Ah, le pasó a ese puto wey de una vez. Perdé, mira, perdí en el 31 otra vez. Perdé en el 31 otra vez, así me termino de, de, de enojar, mando toda la mierda. Y ya está. Dale, flaco. Dale, llega el 30, por favor. De una vez, dale. Ya he hecho mil años en llegar a esa parte. Mira, ¿sabes qué? Andate a cagar. No, no, dale, tengo que seguir. Dale, Franco, qué okay. No sé, es que es rabia, porque la misma rabia que me da perder es lo que me motiva a seguir. Pero lo único que me encuentro es más rabia. ¿Y por qué perdí ahí? Yo, yo no lo entiendo. ¿Por qué pierdo ahí? Si todo tipo hago lo mismo. Esas dobles están bugueadísimas o el nivel es así. Sí, lo que me faltaba ya ¿sí? Lo que me faltaba Ese puto bug de mierda ¿No te los niveles Antes de Antes de subirlos? O sea, no me creo que los 1630 intentos Que se habrán Tardado estos Pajeros en Verificar el nivel Que solamente no fueron Ni la mitad de los que yo llevo Con un 51% ¿Nunca les habrá pasado eso? Dijeron Che, me parece que tenemos que arreglar este bug Yo no entiendo Y si niveles así Disculpame, pero Pero nada Uy, ojalá por pasar más hyper y que este año. ¡Ja! Putos huevos, ¿sabes el tiempo que me va a costar esto? una banda, me va a costar esto. Boludo. Siempre, siempre me decepcionan y siempre te decepciono. Por lo que, si encanta que les pensé que en dos semanas me lo iba a pasar y terminé costándome tres meses y medio. a no saber sé cuánto me va a costar esto? Bueno, sé que no me rindo antes, claro. Yo tengo menos fuerza de voluntad No, no, no, tengo bastante fuerza de voluntad Si no, me hubiese, no me hubiese podido pasar acá ¿tú? ¿Pero para qué? Para volver a exactamente lo mismo no, no, se supone que la gente aprende que estoy haciendo mal? ¿Alguien sabe qué mierda estoy haciendo y mal? Me, y me salgo de nivel ¿Alguien sabe qué mierda estoy haciendo mal? ¿Alguien, alguien me llueve? Porque es que en serio? En un... ¿Es desesperante? Eh? ¿Es muy desesperante en serio? ¿Es desesperante en serio? Yo me estoy empezando a cansar Chao, chao, chao, chau fuera fuera fuera no no fuera fuera yo no estoy acá para aguantar estupideces no no fuera suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete